Hola, ¿qué tal? Soy Xavi Luque, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos con las canciones del e de 2023, la preselección nacional para Estonia, para elegir al representante de Estonia en Eurovisión 2023. Ya tenemos las 20 canciones listas. No he podido hacerlo antes porque estaba trabajando. En el trabajo me dieron fuerte por la espalda y llevo toda la noche en el hospital. Pero bueno... Os debía este vídeo, así que vamos allá. Estoy un poco dolorido, pero bueno. Vamos, vamos con las canciones de Leste Vamos a empezar por orden alfabético con Alika, en la canción Bridges. Puentes. Vamos, vamos a escuchar a Alika con esta canción, Bridges. Ahí suena un tacón. Buena voz. Mm, qué bien suena. Oye, qué bonito. Además me gusta el videoclip sencillo, pero tanto que guay con estos pétalos cayendo en el piano. esta del, del final la verdad es que la canción me estaba gustando más al principio que de cara al final el puente este final me, me ha faltado un poquito de fuerza aunque al final la última nota se la ha dado pero mmm, esta canción me ha dejado un poquito eh, entre dos mundos me ha gustado la parte del principio pero a medida que iba pasando la canción se me ha hecho un poco lineal bueno a primera escucha, no está mal Vamos a ir con la siguiente que es Andreas con Way Do You Love Me. Vamos a ver la canción de, de este segundo intérprete. Andreas, otro representante, bueno, otro de los candidatos para representar a Estonia en el Festival de Eurovisión. Vamos a ver esta canción. Andreas, Way Do You Love Me. ¡Oh, qué joven! Me recuerda a Alfred García Y la voz y todo El sonido, wow El Alfred García de Estonia Es entre Alfred García y Mika Sabes mucho esta canción qué buena wow Andreas qué buena voz me encanta la presencia de este chico y la verdad que la canción es súper cómo definirlo eh? te toca te toca el corazón también lo he encontrado bueno al principio del vídeo lo he dicho un parecido brutal en el físico, cantando eh, todo, o sea, el estilo de la música, a Alfred García, uno de los candidatos de, para representar a España en Eurovisión este año, que ya fue representante junto a Maya hace cinco años. Y bueno, en todo el mejor sentido de la, de, del parecido. Muy, muy buena. Me ha gustado, Andreas. Ahora, seguir con Beat Withers en Monster. La canción Monster. Bueno, vamos con la cuarta canción, Withers and Monster. Estos son los cuartos intérpretes que voy a escuchar. Vamos a seguir con el Laul para 2023, preselección para elegir al representante de Estonia en Eurovisión 2023. Vamos allá. is this? <ríe> Al principio me ha recordado a un cantante estonio, a Tommy Cash. Nada que ver, pero esto es una locura también como él. What? No. <ríe> ¿Qué es esto? What? No. No, please. Impactante es. O sea, la canción me está encantando, pero el video me está dando un poquito de grima, eh. Sé que es una simulación, pero no... no. No cal. Hay que comer más vegetales. Esto es muy gore. Claro, comer coliflor es mejor. ¿Qué acabo de ver? O sea... ¿Qué acabo de ver? Bit Weathers, Monster... O sea... A ver... Vamos primero con la canción La canción... Ok... Es la primera que me ha impactado Y la que veo hasta ahora más en Eurovisión Que puede funcionar muy bien En cuanto al videoclip... ¿Qué, qué tomáis? O sea... ¿Qué es esto, tío? O sea, se os ha ido la, la cabeza totalmente, de verdad, o sea... Es difícil seguir el videoclip y la canción porque es que de, me estaba centrando en el videoclip. ¿Qué es esto? No... O sea, no hace falta... Carne humana... O sea, es que la simulación... No cal, no cal, ya te digo. Me gustaba más el, el mensaje del año pasado de Letonia, donde hay que comer más frutas y vegetales. Pero bueno, la canción está muy bien, obviamente, me imagino que no, no llevarán una picadura de carne a la, a la final de Eurovisión, ni espero que tampoco a la de Estonia, pero bueno, lo que digo, el grupo me ha gustado, <ríe> es impactante, y la canción está muy bien. Y voy a dejarla ahí porque es que mi cabeza va a estallar ahora mismo con lo que acabo de ver, <ríe> what the... Muy fuerte, muy fuerte esto. Vamos a seguir porque esto me ha dejado bastante tocado, la verdad. Beat Wetters. Ahí lo dejo. Bueno, vamos con el siguiente, después de, de esta locura de, de, de videoclip. Vamos con Carlos Ucareda y Whiskey Won't Forget. Vamos a ver qué nos trae la quinta canción. Oh, uh. Recuerda a Charlie Pot. ¡Qué voz! Hey. ¡Oh, qué chula! Está lloviendo. No parece que esa voz salga de él. Suena muy, muy bien. Oh, me ha gustado muchísimo. Qué voz que tiene este chico. Wow. Brutal. Me ha recordado a las canciones y a la voz de Charlie Puth. Muy, muy buena. Me gusta, me gusta. Carlos Ucareda. El whisky no, no hace olvidar. No. Y se te hace olvidar, al día siguiente te acuerdas y todavía te da más vergüenza. <ríe> bueno, pues esto ha sido Carlos Ucareda con Whisky Won't Forget. La verdad es que muy buena canción. Creo que puede funcionar bien en Eurovisión. Y bueno, a esperar también a los directos que... Luego de, de cara al directo, pues veremos a ver las puertas en escena, de esto también gana muchísimos puntos. Así que, bueno, de momento, la verdad que mis dieces. Vamos, vamos con el siguiente. Bueno, seguimos con la sexta canción, sexta de intérprete, es Elip, con la canción Pretty Girl. Chica guapa. Bueno, vamos a escuchar esta sexta canción que tengo pendiente. Son 20 canciones, las canciones elegidas para la preselección de Estonia, del Esti Laul. Vamos a ver a Elip con Pretty Girl. Uh. Hey. Bueno, estilo tiene. Bueno, me gusta la actitud. Y me gusta mucho esta parte. Me gusta mucho la parte del estribillo, pero lo demás se me queda un poco lineal. Actitud la tiene toda. Bueno, esta ha sido él con Pretty Girl. La verdad, me ha gustado mucho cuando ha empezado. Las partes de estribillo me gustan, pero se me ha hecho un poco larga. Un poco lineal... Eh, sí. sí, me ha faltado algo, la verdad. La chica tiene toda la actitud de Leap, o sea, esto también suma puntos. Y como he dicho ya anteriormente, las puestas en escena, esto va a ganar también muchos, muchos puntos. Pero a primera escucha no, no ha sido de, de las que más me ha impactado. sí que es verdad. Bueno, esto ha, todavía está por empezar, son seis canciones, vamos a ir con la siguiente... Es Elisa Combat Bad Philosophy, una filosofía mala. Bueno, quizás esta letra me la pueda aplicar a mi filosofía, <ríe> no lo sé. Vamos a ver qué nos trae Elisa Combat Bad Philosophy. Uh, este sonido ochentero. Bueno, la imagen la tiene. Me gusta la voz. Esta canción me gusta. Sonido muy interesante. Me gusta la canción y su voz, pero también me falta un poquito de fuerza en la canción. The Philosophy, la verdad, me ha gustado la canción, pero como estoy diciendo, me falta algo. Eh, no sé si es que he venido yo hoy con muchas ganas de, de, de caña, pero me, me, me falta algo. La verdad es que de todos los que he escuchado me han impactado mucho Bade Weather, eran los intérpretes, y hasta ahora me quedaría con ellos, la verdad. Me ha dejado bastante fría esta canción Me ha empezado a gustar también al principio Como me ha pasado con, con las anteriores Y a medida que va pasando la canción Muy, muy lineal Me faltaba algo Además, ella tiene imagen Pero creo que la estaba aprovechando demasiado O sea, el videoclip es Postura, postura eh, No sé Me ha dejado un poquito frío también ¿Estaré yo muy exigente? No lo sé, no lo sé. <risa> bueno, pues esto ha sido Elisa con Bad Philosophy. Vamos a ver qué nos traen los siguientes. Bueno, pues los siguientes son Inger con la canción I Wait In You. Vamos a ver qué nos trae este, este grupo. Creo que es un grupo. O bueno, me suena, me suena el nombre a grupo. Lo mismo es solo un solista, pero bueno, yo ya he dicho que es un grupo. Vamos allá con Inger, I Wait In You. A ver. Todavía no he escuchado ninguna en estonio. ¿Y esa voz? Okay. ¡Ok! Me encanta la imagen del chico. Pues me gusta Qué voz tiene Hey Me ha gustado mucho esta waiting You bueno pues Aleluya una que me ha gustado enterita la verdad es que la voz del chico me gusta muchísimo el estilo bueno no sé dónde te compras ese traje pero lo quiero ya brutal me ha gustado mucho y además esto sí que creo que puede funcionar en Eurovisión sí sí sí sí Inger Awaiting You la verdad es que de, de todos los que llevo uno de los que más me ha gustado. Muy buena. Bueno, vamos con el siguiente. Bueno, nos esperan 20 canciones. Vamos con Yannick, House of Glass. La casa de cristal. Vamos a ver esta canción de Yannick. Otra balada. Veo no, mucha balada. Esto pues suena muy bien. He dicho balada al principio... Nada. Es como andémica. Y me gusta mucho esta composición. Uy. De aguda grave. Como cante así, en directo... ¡Wow! ¡Vamos! Muy buena canción, House of Glass. Además, creo que aquí puede jugar mucho en directo con esta canción y hacer algo parecido a lo que hizo Odd Leplan con Kula. Que, bueno, la canción de estudio, a ah, como fue en directo, la engrandeció. O sea, muy buena esta canción, que ha empezado como una balada y ha acabado así como un up -tempo. Muy buena. La verdad que me ha gustado Janik con House of Glass. Buena, buena, buena. Bueno, esto ya me va gustando un poquito más. Vamos con el siguiente. ¿Vale? Estamos con Kao y la canción Balik. ¿Es la primera canción en estonio? Sí, por favor, sí. Espero que sí. Al menos la palabra no me suena a inglés. <risa> Vamos con el intérprete que es y la canción Balik. <risa> ¿Qué pasa con los restaurantes en Estonia? <risa> se agradece escuchar la canción en su idioma. A las 6 se despierta y yo, me, eh, yo salgo de trabajar a esa hora. Muy bueno el estribillo. Ah, vale. Es que tiene insomnio. Entiendo. Bueno, parece que tiene más ganas de trabajar hoy. y esta también me ha gustado bueno, se agradece que canten en Estonio esto para mí, son muchos puntos la canción está muy bien, me gusta el estribillo pero no sé, no sé si esto va a tener mucho público en Eurovisión aunque bueno, últimamente están funcionando muchos géneros que a lo mejor tú de primeras puedes pensar que, que eso no puede funcionar o no lo van a votar y sí, sí, sí, sí Veo que las mentes están más abiertas en cuanto a géneros Y no encasillamos al género eurovisivo en solo pop o pop comercial Así que bueno, bienvenido también Kao con Balik Me ha gustado la canción Pero sigo pensando, ¿qué pasa con los restaurantes? ¿Es el mejor sitio para grabar en Estonia? Bueno, al menos aquí no, no estaban cocinando a los compañeros de, del grupo Pues nada, esto ha sido Kao y Balik Vamos a ir con el siguiente. Bueno, estamos en la mitad de las canciones. Vamos con Linalak Bonzo y la canción aer Me imagino que también es en el idioma estonio. Vamos a escuchar esta canción, la canción número 11. Ya os digo, estamos en la mitad de las canciones. Son 10 más que en el beer de Ucrania. Allí son 10, aquí son 20. Pero bueno, la preselección también es mucho más extensa. Así que bueno, vamos a seguir con, con la canción número 11, Lina, Lina Lac, Bonzo y A.R. Están muy bien las dos voces. Es como si fuera a ser una entrevista el videoclip. Pero bueno, es algo íntimo. Oh. ¡Qué voces más bonitas! Muy bonito, aunque yo no soy muy partidario de tanto amor. No, no, no, no hace falta. Muy bonita, las voces son tremendas, me ha gustado mucho cómo empastan las dos, a pesar de que a ellos los veo con muy poca química, también tengo que decirlo. A la hora de tocarse y todo, eh, ahí falta, falta esa chispa ¿eh? de, del amor, pero bueno, en general la canción pasable, la verdad que, que esto, que las voces quedan muy muy bien las dos juntas, y bueno, otra balada más. Muchas baladas en el Style Aul. Bueno, esto es, en parte es bueno porque siempre está la típica balada que te llena. Pero veo esto, veo mucha canción lenta. Ya te digo, eh, me quedo, de momento me quedo todavía con los monstruos. ¿eh? <ríe> sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir con la siguiente canción. Bueno, pues son MLs. MLs. Y la canción So Good At What You Do Vamos a ver esta canción Que me, co me ha costado encontrar el vídeo Muchísimo O sea, me salía todo tipo de vídeos He pensado incluso que no la iba a poder escuchar Pero al final He encontrado por ahí su canal de YouTube Y aquí está la canción MLs, Y la canción So Good At What Do You Do Venga, vamos Ey, ese agudo. Me gustan los agudos, eh, de su voz. el sonido, pero también no me acaba de impactar ya te digo, me habré despertado hoy muy exigente, pero solo han habido un par que me han llamado la atención ¿eh? pero bueno, para eso también hay 20 canciones para poder elegir bueno, pues esto ha sido So Good, At What Do You Do Os digo me ha gustado cuando ha empezado porque digo, bueno, esto no es una balada. Pero me, me falta fuerza. Como digo, son 20 canciones. Hay para elegir. Para gustos color o Wessel con la canción Monster. Ha sido la única que.. ¡Guau! Pero bueno, vamos a seguir. A ver, a ver si encuentro esta que yo diga esta, <risa> de momento ya te digo han sido, creo que la tercera canción que he escuchado, la que más me ha impactado vamos con el siguiente bueno, pues aquí no tenemos videoclip, aquí tenemos una imagen con la canción es Melik con la canción To you". vamos a ver qué nos traen Oh, esta está bien además esta creo que sí que puede funcionar en directo este ritmo me gusta esta bueno y la pena es que no podemos verlos a ellos solo está esta imagen me ha gustado ese final bueno, esta canción la verdad que me ha gustado un poquito más pero es que sigo esperando que me impacte como me impactó Goodbye to Yesterday o bueno cuando participó solamente Alina con eh, in, in or Out creo que era la canción también me impactó mucho eh, Tanja con Amazing también fue brutal pero sí que es verdad que me impactaron una vez en directo, con la puesta en escena y todo. Así que, bueno, voy a ser paciente y prudente, pero de momento aún, aún estoy esperando esa canción que, que me impacte. Ya os digo, voy a ser paciente para estar de cara de al cara de estilo Aul en los directos, a ver cómo queda todo, pero esto... Tengo todavía que encontrar a, a mi amor entre las canciones de Estonia. Vamos con la siguiente. Bueno, vamos con Merlin y Unicorn Vibes. Bueno, el título ya, ya me intriga, así que bueno, sin más vamos a ver a Merlin con Unicorn Vibes. Bueno, esto ya es más mi estilo. Aunque no quiero hablar antes de tiempo. Que luego me pasa lo que me pasa. Que empiezan muy bien. Y según pasa la canción, me... me tambalea. Bueno, de momento es la que... una de las que más me está gustando. A ver por el estilo urbano. Pues creo que me quedo con esta, se me ha hecho muy corta bueno, es que faltan 30 segundos para completar el tiempo que, que requiere Eurovisión, no para completarlo, sino para que no supere son 3 minutos lo que tiene que ser la canción para, para el festival, pero se me ha hecho corta, la verdad bueno, pues grata sorpresa con Merlin, ya os digo supongo que será también por... El estilo de música que suelo escuchar. Que esta, la verdad es que me ha gustado. Más urbana, no sé, ha roto un poco más los esquemas de, de este estilo aún Que la mayor parte es rock y balada. La verdad es que le da un toque diferente y... No sé, a mí creo que esta puede funcionar muy bien en Eurovisión. Unicorn Vines de Merlin. Me gusta, me gusta. Bueno, vamos a ir con la siguiente... Bueno, vamos con Mia y la canción Ux Sam korra". Vamos a ver otra canción con título en estonio. Menos mal que lo he pedido al principio de las canciones, porque ahora me están saliendo muchas con, con el idioma estonio. Así que es súper agradecido. Lo prefiero, lo prefiero. Ya lo sabéis. Bueno, vamos con Mia Uks Sam Kóraga. Balada... El que piel más bonita tienen los estonios. Vale. Videoclip con mensaje. Vamos. Bueno, creo que estas tres personas de atrás. Son sus pensamientos, esos fantasmas que te, que te nublan un poco la vista en la vida. Esta parte del estribillo cuando empieza... es muy... fuera, los mala, las malas vibras. Oh ese piano... Bueno, esa frase en español uh, creo que es la discográfica. Bueno, Mia Conux Sam Corragan. Bueno, la verdad que me ha gustado. No sé si con el paso de, de, de escuchar las canciones estoy abriendo un poquito más mi mente, pero la verdad que me ha gustado. Tiene un mensaje bonito y, y necesario de hacer desaparecer eso, esos pensamientos malos. Bueno, la verdad es que, que me ha gustado. Esta canción me ha gustado. Vamos a ir con la siguiente. Es Neon Letters con Maiko. Veo una chica con rasgos asiáticos. Bienvenido todo el mundo a Eurovisión. Vamos con Neon Letters, Maiko. Y la canción Tokimeki. Veo que está escrita en... No quiero pifiarla, porque tengo un problema con, con los idiomas, con los alfabetos de, de oriente. Y es que no sé diferenciar entre el chino, japonés... O sea, sé que no está en, en latín. Vamos a escuchar la canción. Luego buscaré a ver en qué idioma es esto. Tokimeki. Creo que es japonés, pero... Al estilo indie. ¡Ey! ¡Muy buena! La verdad que me ha sorprendido, ¿eh? Al principio no me estaba enganchando, pero a medida que ha ido pasando la canción, me ha gustado. Me ha pasado lo contrario que, que con otras. Muy buena esta canción de Neon Laters con Michael. La verdad que esta creo que puede funcionar muy bien con la escenografía. ¡Buena, buena! Bueno, nos acercamos al final. Estamos en la canción número 15, si no creo mal. Sí. Nos quedan cuatro, vamos con Oli y Venom. Pues aquí, bueno, pues aquí estamos con Oli, la canción Venom. Os digo, quedan cuatro canciones. Tengo ahí unos sentimientos encontrados con todas las canciones. Pero vamos a escucharlas y lo analizamos. Hey. Lo veo A este sí que lo veo sí. sí Sí, sí, Estonia Esto le va a encantar a mi hermana O sea, me encanta como canta Boa ali em cima Uau, olha Brutal de voz oh my god o sea, ya está He encontrado la canción para representar a Estonia en Eurovisión 2023 es Oli con Venom wow vaya canción, vaya voz o sea, brutal o sea, sin duda, esta. Me quedo con esta sin duda. O sea, buenísima. Me ha encantado. <ríe> Brutal. Bueno, vamos a ir con la siguiente, pero eh, yo os digo. Quedan tres más. Y esta. Eh, sin duda me quedo con esta. Bueno, vamos a, a seguir, lo analizamos. ¡Uh! Vamos con Robin Jung en tal, Y la canción Carbuse Matuset. Vamos a ver esta canción, creo que no hay videoclip, que es tan solo esta imagen, así que no podré ver al artista, pero bueno, vamos a escuchar la canción, que el concurso trata de esto, de canciones. ¿Esta voz? Españoles, ¿no recuerda la voz a Manolo García? Para quien no lo sepa, Manuel García es un grande de España, bueno, yo esa voz es de mis favoritas, de todos los artistas que he podido escuchar a lo largo de mi vida. En el estilo no se parecen, ¿eh? esto es mucho más lento. Pero me parece muy interesante el sonido, eh. Bueno, vaya mezcla de sonidos. larguita la verdad se me ha hecho bastante larga bueno la voz muy bonita ya os digo me ha recordado a uno de mis cantantes favoritos una de mis voces sin duda favoritas pero aquí ha faltado ha faltado algo ¿eh? después de escuchar a Oli esto se me queda bastante flojo bueno para seguir nos quedan tan solo las últimas dos canciones pues estamos con Sissy y Lighthouse. Vamos a ver que este título de Lighthouse no suele tener mucha suerte en Eurovisión. <risa> Siento decirlo. Pero bueno, vamos a ver porque también me, me parece interesante. De, de los nombres que he escuchado a lo mejor es el que me suena más... mejor. Ya ves tú, el nombre luego es una tontería, ¿no? Pero... Eh, se me han ido los ojos a este nombre. Así que vamos con Sissy y Lighthouse. Uy, qué imagen. Oh, me encanta el pelo. como la, las sábanas así negras simulan el mar. Me gusta la voz de Sisi. Uh. Sería este los apto para quien tenga miedo a las profundidades y al mar. <ríe> Bueno, esta es una de las que más me ha atrapado. La verdad que me ha gustado mucho la imagen, la voz de Sissy. Me gusta, me gusta Lighthouse. Buena, buena, buena. Esta sí. Pero bueno, tengo mi favorito. Creo que sin duda me voy a quedar con él. Porque estamos a una de las canciones... Bueno, la, la última canción que me queda por escuchar. Y de momento esta es de mis favoritas. Pero... Sin duda me quedo con, con Oli, Venom. Vamos con esta última, de Weirald, y la canción Salalik, otra canción con título en estonio. Vamos a ver qué nos trae esta última canción. Oh, country. Sonido, buenas voces, Pero la canción. con mm, mm, mm. el frío que hace, por favor, no te metas en el agua. <risa> bueno, pues esta ha sido Salalik de Weird. Al bueno, buenas voces. Buena voz. Eh, el sonido me gusta, pero la canción se me ha quedado también. Hay un poquito que me falta algo. Estarán sido las 20 canciones. Bueno, eh, opiniones dispares. Tengo la mayoría, no me han acabado de enganchar. Eh, tengo que ser sincero, ya lo habréis visto durante el vídeo, pero quiero destacar. Tres canciones, uno son Beat Waiters, Monster, la canción, me ha gustado mucho el videoclip, es muy, muy, muy loco, muy loco, no lo volvería a ver porque me ha creado angustia. <risa> También eh, sí me ha sorprendido muy gratamente, aunque ya te la tenía ahí en el punto de mira, y mi favorito, sin duda, es Oli con Venom. Una de las últimas canciones que he escuchado. Muy buena voz. La canción está muy, muy bien. O sea, creo que me quedaría con esta sin duda. Pero tengo que decir esto, que me he quedado, me he quedado ahí con ganas de más. Lo he dicho durante el vídeo, no sé si es que venía yo hoy con, con mucha exigencia o... No lo sé, no lo sé. Pero te digo, de estas 20 canciones, sin duda, sin duda enviaría a Oli con Venom. Muy, muy buena. Bueno, pues esto ha sido el vídeo. Ahora me toca hacer el top 20 de, de todas estas canciones, a volverlas a escuchar, porque esta ha sido la primera escucha y se me ha quedado un poquito floja esta, esta final nacional. Así que bueno, vamos a ver de nuevo las canciones en el top 20, pero. De todas estas quiero destacar a Venom, de Oli. Buenísima. Estonia, la verdad es que yo enviaría esto directamente, <ríe> sin duda. Bueno, pues esto ha sido Estonia, el Estilaul final nacional para la preselección de Estonia, para elegir al representante de Estonia en Eurovisión 2023. Si os ha gustado el vídeo, no olvides de suscribiros y nos vemos en el próximo. Chao.